Bueno, pues no tiene dificultad alguna. Eso, sí como es una función muy nueva, antes de probar asegúrate de tener todo actualizado en Windows Update. Busca actualizaciones y en el caso de que te proponga instalar y reiniciar acepta todo. Después para subir el volumen o bajarlo, con la rueda del ratón tan solo tienes que situarte con el puntero del ratón sobre el altavoz que hay en la bandeja del sistema y empezar a girar la rueda. Con cada manipulación se modificará en dos puntos el volumen. Dale like. Y nos vemos en el siguiente truco para Windows. Gracias.